Hola. En este video vamos a mostrar eh, cómo crear una categoría. Esta categoría se recomienda, por ejemplo, para el proceso de creación de preguntas. Eh, cada uno va a estar eh, creando preguntas que no se terminan inmediatamente o está probando ciertas cosas, entonces es recomendable crear una cre categoría eh, personal. Entonces, eh, aquí en el, en el ambiente de, de la plataforma, en la administración, ustedes pueden... Eh, ver que aparece banco de preguntas y dentro de banco de preguntas dice categoría si ustedes presionan categoría eh, bueno, le, aquí le aparece eh, un espacio bastante grande con categorías que ya estaban hechas desde antes entonces nosotros vamos a hacer una categoría que va a estar eh, por defecto eh, debajo de, de la categoría principal entonces ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí dice eh, categoría padre, es decir, eh, la categoría nuestra. En mi caso, por ejemplo, voy a crear una categoría que sea mejor gigaona. Eh, preguntas. Jorge gigaona. Y acá eh, voy a elegir como categoría por defecto en Wires Algebra 2.2014. Eh, Entonces, creo, presiono añadir categoría. Entonces en ese caso mi categoría quedó creada y la podemos ver, lo podemos ver acá. Entonces ahora para volver a las preguntas, presionamos preguntas.